Yo Lady Brito Abreu Lady. ¿qué fue lo que te pasó? Explícame Mi empleado, que se llama Giancarlo, él me robó eh, Yo lo dejo a él de confianza, entonces él penetra la habitación Donde yo tengo el dinero Y no sé ni qué, ni qué más ¿Qué malestar. tipo de negocio tú tienes? Una cafetería ¿Dónde está ubicada esa cafetería? El Nuevo Renacer Sector Nuevo Renacer, Ajá. ¿cómo se llama la cafetería? El Chori. El Chori. Entonces, ¿qué trabajo te hacía él a ti? Explícame. Él era el encargado allá, que cuando yo no estaba, él, él vendía y todo. Y pagaba lo que yo pedía. ¿Cómo te percataste tú del robo? Cuando mi esposo llega a la casa, que él va de una va a la habitación y ve que, que está abierta y se lo encuentra raro, entonces chequea el dinero y dice que no está el dinero. Yo estoy trabajando, que trabajo en una casa de familia. ¿Tú no tenías dónde, el dinero? Entonces? En la habitación, entonces el pantalón donde yo tengo el dinero, el muchacho lo que puesto también. Eso lo llevo con todo y pantalones? ¿no? Sí. ¡Wow! ¿Qué le pide a todas las autoridades entonces? Lo que tomen parte en el asunto, porque como yo conseguí ese dinero, fue trabajando, trabajando fuerte. Bueno, ¿de dónde tú eres? De Nuevo Renacer. ¿Cómo se llama él? Giancarlo. Giancarlo qué? Se me olvidó ahora el apellido. Bueno.